Había una vez una niña, bastante desobediente, que frecuentemente se escurría en el bosque en busca de algo insólito, sirenas. Y en esta fabulosa búsqueda, a la nena no le importaba nada. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? Bueno, sí, dale, entro. ¿Infringir propiedad privada? ¿Usurpar lo ajeno? ¿Transgredir lo prohibido? ¿Por qué no? Soy cute y siempre me salgo con la mía. Es así como esta niña, con rizos color amarillo, sin pedir permiso se instala en la mesa. Saborea una bebida, una segunda, y hasta una tercera. Disfrutando con delicadeza del chocolate brownie, que no es suyo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Luego, sin mayor vergüenza, Ramona procede al living y, distraída con su propio aburrimiento, se acomoda en el sillón grande. Pero no, es incómodo. ¿Cuál es el mejor para reposar? La niña examina. Parece ser que la tercera opción es finalmente de su agrado Ramona, ¿Qué está pasando? Nos preguntamos sin entender mm, Nada Desde que trascendió el hogar Su realidad se transforma Y mamá textea Pesada Hija, Dramática como siempre Ramona ¿Qué quieres almorzar? ¿Pollo con papas? Tengo fideos también Ramona ¿Por dónde no te hagas am? la pavota? ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Absoluta indiferencia me duele la panza a dormir una siesta otra vez más la niña se interna en la intimidad de lo que no le incumbe curiosa siempre buscando sirenas sube a lo desconocido Está muy oscuro allá arriba. Mejor me bajo. Continúa explorando. Prueba la cama grande y no. Está dura. No está tan buena. La actitud ahora es retroceder nunca, rendirse jamás. Así que prueba otra cama. Y ya. La tercera es la vencida. Por fin encuentra ese lugarcito ideal para sumergirse en SelfieGram, la aplicación que te permite espiar lo que otros son y desear ser lo que no te concierne ser. Ramona es probablemente pequeña todavía para hanguear allí, pero ¿qué importa? Mamá no está. Y en la app hay un montón de sirenas y frutas deliciosas. Así que no eres un producto de mi imaginación por comer tanto chocolate, ¿verdad? No. ¿Y vos quién sos? ¿Qué haces acá? ¿A dónde vas? Yo. Yo. Yo. No lo sé. Y sin conocer ninguna de las respuestas, Ramona huye, llevando consigo los acertijos con los que su twin soul le empapeló el cerebro. Y la twin, también sin vergüenza, se sonríe porque, why not, la nena no entiende nada y a las respuestas las tiene ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, todavía buscando sirenas con la misma intensidad con que había comenzado.